El carro, el carro el teniendo, nosotros no como pues, no, están Porque chocó de mano menos Pero ese carro truque, mañana, Supuestamente fue la de mano, de la y Agarró Y le pasó por el peatón Se llevó a un coche Y Supuestamente hay una mujer embarazada Que a la liga en la ¿Eh, en la ¿Dónde pasó eso? En la, en la, en la, en la avenida de los, los de los Rieles ¿A qué hora pasó? A bueno, sí, me habían dicho que fue el próximo día por ahí, que un loco andaba en un carro y chocó tres vehículos más. Eh, lo mató él También hay un embarazo que perdió la criatura. Mi nombre es Augusto Paulino, mi hermano se llamaba Pedro Núñez. Creo que lo, eh, le están dando tres seguimientos a este vehículo. Sí, pero quieren despachar el conductor y nosotros no aceptamos eso porque ese tipo tiene que estar detrás. Me dice una gran amiga nuestra eh, y también nos dice Chichilo que ojalá este proyecto que vimos hace un rato de lo que son la, los caminos vecinales, estas carreteras rurales que están siendo reparadas por Agricultura y, y el Ministerio de Obras Públicas, esto pueda llegar aquí a la comunidad de los arroyos. Hace unos días estuvimos en una actividad en la que eh, mi hermano José Ramón Díaz Conce, que es un líder comunitario de, de la Yagüiza y un, un activista y un comunicador, le preguntó al senador precisamente de este caso, de esas comunidades, y él le dijo que, que sí, que se estaba trabajando en ese proceso, ojalá así sea, y esto también llegue a estas comunidades de aquí que, que tanto necesitan la reparación de los caminos, porque la gente de ahí, de los arroyos, cuando va por la carretera hasta que llega a la universidad. Eso es una delicia. El problema está después de ahí, que eso no tiene nombre. Franklin Martínez Rosario. Este muchacho fue apresado, acusado de la comercialización de cigarrillos de contramando de Macoría. Hay muchos problemas con el contrabando, con los cigarrillos de contrabando. Pero además nosotros siempre hemos dicho que todo esto del contrabando es a las cabezas que hay que buscarla, no solo a los chiquitos. Está mal que este muchacho estuviera eh, vendiendo estos cigarrillos, ¿verdad? Contrabandeados. Pero atención, en aduanas, ¿quién es que está confabulado para dejarlo pasar? En aduanas en todos los sentidos, ¿verdad? En aduanas en los puertos, en los aeropuertos y también en la frontera, que es uno de los lugares por donde más entra el cigarrillo contrabandeado. ¿Cuándo, ¿cuándo van a, a, a rodar cabezas de esas, de las que permiten que Furgones y furgones de estos cigarrillos Y de muchísimas cosas entran aquí al país Vamos a ver este caso de Franklin